esta hermosa casa con dos niveles una superficie de 248 metros cuadrados en el primer nivel tiene marquesina para un vehículo galería frontal sala cocina comedor pasillo interno dos habitaciones con closet cada una un baño además en el primer piso cuenta con un anexo cuya distribución es la siguiente cocina y comedor, dos habitaciones con sus closets, con baño, terraza posterior techada, patio posterior y lateral. En el segundo nivel, esta hermosa casa cuenta con dos apartamentos con su entrada totalmente independiente del primer piso. Ambos apartamentos tienen sala, cocina, comedor, pasillo interno, un dormitorio y un baño. Este inmueble cuenta con su verja perimetral corrediza y de puertas independientes, cisterna, tinacos y todas sus instalaciones eléctricas y de agua potable en óptimas condiciones. Esta hermosa casa solo ha tenido un único dueño con su título de propiedad definitivo, quien solo la ha utilizado para vivienda familiar. Llámenos y coordinemos la visita a la casa que siempre deseo tener. Teléfonos en pantalla con WhatsApp 809-973-3718 y 829-562-1655. Para vivienda, negocios o inversión, en Mentes Legales encuentra la solución.